hola buen día eh, con la idea de seguir con estos tutoriales que espero que estén ayudando a hacer algunas cosas les quería mostrar hoy eh, cómo hacer un video grabando desde nuestro propio celular en mi en particular si yo deslizo el desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba tengo un, este menú sobre la derecha Abajo a la derecha tengo una opción que con el icono de la camarita de grabación de pantalla, que es el que estoy usando en este momento. Entonces yo puedo navegar y grabar el audio. Y por ejemplo, eh, puedo mostrar aplicaciones. Elijo hoy una de matemática. El famoso GeoGebra. Esta aplicación de matemática lo que tiene es eh, la opción de instalarlo en el celular, de instalarlo en, en una computadora, en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac, lo puedo ejecutar online, es la tendencia actual, eh, ejecutar aplicaciones con los navegadores web, en fin. Hay mucha información en internet y a los profes de matemática eh, seguro que no los sorprende esta aplicación porque es muy conocida y difundida, GeoGebra. Bueno, simplemente puedo mostrar acá eh, cómo graficar una función, X. Abajo a la derecha tengo el Enter. Puedo poner otra aplicación, eh, perdón, otra función x enter y así puedo jugar eh, graficando funciones x al cuadrado la famosa parábola bueno genial vamos a hacer la última x lo elevo al cuadrado le resto 2 y ahí tengo la nueva parábola gris Bajo todo para que se vea mejor, con los dos dedos hago zoom, como para achicar o alejar la imagen. Eh, tengo otra posibilidad para graficar funciones, voy a, al ítem, tengo una graficadora 3D. Son aplicaciones eh, independientes el graficado la 3d como el dibujo en el plano en dos dimensiones acá puedo poner otra función eh, fíjense que yo acá previamente había dibujado una esfera no la, la ecuación de la esfera x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 4 O sea el radio de esa esfera es 2 eh, acá yo puedo dibujar, fíjense, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Esa es la ecuación de una circunferencia cuando estoy en, en, en dos dimensiones. Pero en el caso de graficar tres dimensiones, tengo un cilindro de altura infinita y, y ahí queda gráfico. Bueno, muy bien, entonces estoy grabando el video de toda esta explicación, puedo minimizar, podría mostrar en el navegador el sitio de GeoGebra. A ver, acá estamos con él. Entonces, espero que cargue un poquito. Y bueno, acá tenemos eh, todas las opciones para usarlo, para descargarlo y todo lo que les mostré antes como aplicación en el celular. Ahora, seguido este, tuto, este video explicativo, voy a intentar hacer otro usando este video, el que estoy grabando en este momento, eh, usando la otra aplicación Video Collage, que lo que voy a hacer es seccionar este video en tres o dos partes y mostrarlo con esa otra aplicación.